Felipe Colombo, los hombres tenemos que aprender a escuchar mejor. Un eterno aire juvenil que remite a sus épocas de estrella de telenovelas para adolescentes aún rodea a Felipe Colombo. Con 36 años, este experimentado actor que comenzó su carrera profesional y artística cuando solo tenía 6 en su México natal. Conserva algunas facultades que generalmente con el tiempo suelen desaparecer, la capacidad de asombro, la pasión por su arte y por hablar de él. Convertido en padre y abocado a su faceta teatral, Colombo se luce en Los Martes, Orquídeas, la obra éxito en el circuito porteño que ahora hace temporada en el Auditorium de Mar del Plata. Pero tampoco reniega de su conocido pasado en las exitosas tiras de Cris Morena que lo llevaron a la fama como Chiquititas o Rebelde Guay. Felipe celebró su presente, recordó su pasado y fantaseó con su futuro. Signo de interrogación abierta ¿Cómo evaluas hasta ahora la temporada veraniega? Es algo difícil porque estamos en una situación difícil para todos, y lo que sea gasto se mide muchísimo. En los martes orquídeas, ¿qué hacemos de viernes a domingos?, hemos tenido la fortuna de llenar prácticamente todas las funciones, También tenemos una entrada muy accesible y el boca en boca ayudó mucho, la gente sale muy contenta. Se adentran en toda la atmósfera clásica de la obra, de los años 40. El público acepta el juego y el clima y se divierte con la serie de peripecias que empiezan a suceder. Estuvo circulando la noticia de que Rebelde Guay tendría su remake en Netflix, ¿qué te, ¿qué te parece? Me enteré de que vendieron los derechos para la plataforma y me da muchísimo gusto. Creo que es un formato que se puede adaptar muy bien a los ritmos actuales y a las nuevas formas de contar. Me encanta que siga vigente porque cuando la hicimos, se tuvo mucho cuidado de tratar problemáticas y situaciones muy universales para todos, sobre todo en la adolescencia. Nosotros empezamos a contar muchas cosas que antes no encontraban su lugar en un programa de adolescentes, eso sumó un poco a la apertura de temas. Supongo que si tuviera la oportunidad de trabajar de vuelta ahí no me tocaría de alumno, ríe. Siempre trabajar con ese equipo de trabajo sería un placer. signo de interrogación abierta cuál es tu mejor recuerdo de aquella época? Vivir mi adolescencia ahí adentro fue increíble. Todo el tiempo recuerdo lo que hicimos, lo que logramos y lo que aprendimos en esa época. Para mí fue muy trascendental, me cambié de país, hice grandes amigos. Rebelde llegó en una época complicada para el país y de cambios también para Cris Morena, que dejaba Telefe después de muchos años. Para todos fue bellísimo. Teníamos un rigor de trabajo muy intenso, pero acompañado de un grupo de gente muy profesional. Signo de interrogación abierta ¿qué vínculo tenés hoy con tu México natal? Mi familia vive toda en México. Mi papá, mi mamá, mi hermana y mis tíos, todos están allá. Me comunico lo más seguido que puedo, sobre todo para que ellos puedan también ver seguido a su nieta. Hace rato que no voy para allá y tengo muchas ganas de que Aurora, su hija, también vaya para allá a pasar tiempo con toda su familia. signo de interrogación abierta te gusta cuando te reconocen en la calle? Eso siempre me ha parecido muy curioso y siempre he estado muy agradecido de que suceda. Ayuda a que yo pueda desenvolverme en la profesión y seguir trabajando de esto que me gusta. Me gusta mucho cuando me reconocen por los trabajos. Si bien cuento cosas de mi vida, he tratado de mantener siempre al margen lo profundamente íntimo. Hace un tiempo una campaña de concientización sobre la violencia doméstica y de género despertó cierta polémica en la que quedaste envuelto. Creo que en este tipo de cosas generar opiniones ya es una ganancia. Cuando tiempo atrás ni se opinaba de muchas cosas. Opinar de cosas centrales, puntuales y difíciles como esto ya es una ganancia. Es la punta de un iceberg enorme de una deconstrucción social que va a llevar mucho tiempo. signo de interrogación abierta donde encaja el hombre en el movimiento feminista de la actualidad? Es una lucha constante, día a día, en la que los hombres tenemos un rol bastante particular. Importante pero no protagónico que tal vez fue una de las cosas que se cuestionaron de la campaña, pero sí es algo social y por social nos afecta a todos. Los hombres tenemos que aprender a escuchar mejor, a entender mejor, a incorporar rápidamente situaciones que parecen obvias de decir y sin embargo no las decimos ni las hacemos. Es una época de escuchar, de aprender y de acompañar desde los lugares desde los que se pueda y entender que hay veces en las que uno quiere acompañar desde un lugar y se entera de que esa no es la forma. Ping-pong. Signo de interrogación abierta ¿Qué opinas de la ficción en televisión?. Creo que siempre ha tenido buenos trabajos y se ha exportado mucho material. Es cierto que han cambiado los lenguajes y la forma de consumo, pero creo que a Telenovela va a seguir existiendo. Signo de interrogación abierta con su miserias. No veo tantas como me gustaría por una cuestión de tiempo. Me gusta más el cine, historias que empiezan y terminan en el mismo momento que las veo, porque me pongo un poco ansioso con las series. Pero Merlí me gustó mucho, Stranger Things también. Hay mucho y eso quizás a veces me marea". Signo de interrogación abierta en que te reconoces obsesivo. Me volví un poco obse con cosas del orden. Me ponen muy nervioso los cuadros torcidos, marcas de agua de los vasos en las mesas, las miguitas. Ese tipo de cosas me ponen un poco mal. También con los horarios, sobre todo con lo que tiene que ver con el trabajo. ¿Signo de interrogación abierta que te pone de mal humor? El destrato. El prejuicio o la necesidad en la interlocución con la otra persona. Hacer un trámite o cruzarme con alguien en el tráfico. La falta de respeto en general y en todos los ámbitos. Y tener hambre, ríe, estar con hambre me pone pésimo.